¡Hola a todos! Desde tuna hacemos este vídeo sobre el funcionamiento de ICAT, que es la organización que se encarga de la sostenibilidad del atún y de otros migradores en el océano Atlántico y mares adyacentes porque se reúnen anualmente en comisión. En esta comisión es donde se van a tomar decisiones fundamentales para la explotación sostenible pero también impactarán en nuestra vida diaria. ¡Vamos al lío! Estamos todos de acuerdo en que los mares son una de las mayores fuentes de alimentación del planeta y para que esto siga así la pesca necesita estar regulada y vigilada porque nadie quiere que los recursos se agoten. ¿Quién se encarga de esto? Existe una serie de organizaciones internacionales que se basan en el trabajo científico para asesorar y gestionar con el fin de que haya suficientes peces, tanto para pescar como para que se sigan reproduciendo, es decir, que haya sostenibilidad. El ICAT, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, es una de estas organizaciones. Gestiona los atunes y otros migradores del Atlántico y de sus mares, el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caribe. Son 53 miembros cuyas decisiones se apoyan en parte en lo que dicen los científicos, entre otros muchos los del Instituto Español de Oceanografía. ¿Cómo se hace? Estimando abundancias. Esto es, intentar contestar a la pregunta ¿cuántos atunes hay en el mar? La respuesta es fundamental para saber cuántos se pueden pescar. Pero nada fácil. Imaginemos unos científicos en Kenia contando, no sé, elefantes y ahora imaginemos a unos científicos en el Atlántico contando atunes Quizá en el mar estimar abundancias es un poco más difícil Así que se necesita una gran recolección de datos ¿Qué datos tienen los científicos para estimar abundancias? Se basan en dos tipos de fuentes cada miembro de ICAT está obligado a reportar las capturas que sus pesquerías han hecho de cada especie, datos que los científicos analizarán, añadiendo los propios, basados en sus estudios sobre parámetros biológicos e índices de abundancia, como el índice larvario, que nos permite estimar cuántos ejemplares reproductores hay a partir del número de larvas que se observan en una cantidad de agua. Es un poco más fácil que mirar al océano, ¿verdad? Ahora entendemos un poco cómo se hacen estas estimaciones, así que veamos cómo funciona la organización y se llega a la toma de decisiones. Primero, los científicos van a trabajar estos y muchos otros datos en las reuniones anuales de expertos de cada especie. Los expertos de ONGs y de las empresas pesqueras también pueden participar. Aquí vemos los del grupo del pez espada, los del atún rojo o los de los atunes tropicales. Entre los que se encuentra el patudo o tunus obesus, es un primo menos conocido del atún rojo, pero muy demandado. De hecho, ya presenta síntomas de sobrepesca. A grandes rasgos, lo que hacen es poner en común todo lo que consideran importante para la preservación de una especie y, tras conseguir el consenso total, redactan un informe científico. Por ahora, solo serán recomendaciones, pero esto ya está en camino. Las recomendaciones pasan a un comité de ICAT, el Comité Permanente de Investigación y Estadísticas, SCRS por sus siglas en inglés, donde se aprueba y se crea un superinforme con las estadísticas más completas y actuales sobre las especies de ICAT este pasará a la secretaría que es como un distribuidor general de información entre otras cosas recibe todos los informes, los traduce, edita y ordena de cara a la comisión y por fin llega a la comisión anual unos 800 presentes entre científicos, ONGs, empresas de pesca y gestores de los países miembros vienen con los informes del SCRS bien aprendidos y serán los gestores los que vienen listos para negociar. Para tomar decisiones el diálogo es fundamental. Durante ocho días se revisará la situación y se propondrán las medidas para cada especie. Solo cuando todos los países lleguen a un consenso se acordarán las medidas de obligado cumplimiento. Pero no siempre se llega a acuerdos. A veces hay que seguir gestionando una especie con medidas anteriores. Estas son algunas de las medidas, seguro que ya nos van sonando. El peso mínimo de los peces, por ejemplo, el atún rojo solo se puede pescar a partir de los 30 kilos. O la obligación de reportar todas las capturas de cada especie, que ya hemos visto para qué sirve. O las famosas cuotas de pesca, que son las toneladas de una especie que se pueden pescar al año. ICAT gestiona muchas especies, atunes grandes y pequeños, bonitos, tiburones, pez espada, marlines, etc. Existen otras organizaciones en los demás océanos del mundo y con este vídeo creo que se ha podido ver su importancia y cómo se basan en la ciencia para tomar decisiones. Es complicado, pero es necesario encontrar el equilibrio entre las medidas de gestión, la pesca y la necesidad de alimento para garantizar la sostenibilidad de los recursos.